Bueno, eh, vamos a comprobar que esté todo bien y vamos a hacer la segunda parte, la segunda parte de, eh, de este video. Que, bueno, se escucha bien se escucha muy bien no hay nadie conectado pero bueno ahí estamos se ve perfecto bueno, ayer eh, me quedé me quedé no tan bien con este tema porque ah, ahí estamos, perdón. <ríe> eh, yo seguía escuchando música de fondo, la marcha peronista eh, cantada por Hugo del Carril. Eh, bueno, ayer yo hice una primer parte de. Eh, de esta carta astrológica eh, de Axel Kicillof y de la Asunción a Gobernador. Eh, para los que no vieron el video de ayer, eh, bueno, me presento, yo soy Marcelo, Marcelo Cheiro Díaz, yo tengo un canal en YouTube que lo tienen escrito acá abajo, que... Eh, lleva mi nombre Marcelo Cheiro Díaz, así me pueden encontrar en YouTube. Y yo en YouTube hago eh, muy particularmente astrología política, me dedico a hacer astrología política. Yo durante muchos años eh, atendí en consultorio con astrología, eh, m me encanta la astrología, eh, soy militante peronista, kirchnerista, cristinista, eh, y, eh, y bueno, y ayer subí eh, por este medio, por el Facebook, un, eh, un video en vivo desmintiendo a otra persona, que no quise dar el nombre, pero estuve leyendo eh, ayer las cosas que desea esta otra persona que decía que lo hablaba desde la astrología eh, y mostrando por qué eran falsas las cosas que decía pero eh, ahí empezaron a surgir preguntas sobre todo en el canal de YouTube no tanto acá en el canal de Facebook pero eh, sí en el canal de YouTube entonces voy a hacer lo mismo que hice ayer que fue... Eh, Después bajarlo de Facebook y subirlo a YouTube. Bueno, entonces, eh, yo lo que quería, eh, lo que quiero contestar es a esas preguntas puntuales que me hicieron. En primer lugar, eh, la primera pregunta que me hace una seguidora de, de YouTube es... Eh, ¿Cómo va a ser la relación de Axel Kisilov con eh, los docentes? Bien, para eso vamos a ver, en primer lugar, que eh, Axel Kisilov tiene Mercurio en el signo de Virgo. En la casa 11. O sea, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, él lo pone al servicio de los demás. Pero después tenemos que ver que Urano, que es el planeta de las innovaciones, todo esto estoy hablando de la carta natal, o sea, del momento de nacimiento de Axel Kisilov. Eh, Urano, el planeta de las innovaciones, de los adelantos tecnológicos y demás, está en su propio signo, que es Libra. O sea, su signo solar, Libra. Eh, el, el propio signo de Axel Kisilov. Y además está muy bien ubicado acá, porque Urano es regente de Acuario, que Acuario es otro de los signos de Aire, Igual que Libra. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede acá? Él tiene el amor por la innovación, por los adelantos tecnológicos, por lo nuevo, por el seguirse formando, por la educación, por la formación, eh, él siente amor, siente pasión por eso. ¿Sí? Bien. Resulta que el mercurio de la Asunción, que sería el conocimiento y serían también los maestros, los docentes, está dentro del medio cielo, o sea, dentro de la casa 10 de Asunción de Axel Kicillof y está justo sobre el ascendente de Axel Kicillof lo cual me indica que va a tener una muy buena relación con los docentes los, se va a hacer amar por los docentes eh, y va a también innovar, hacer cambios, cambios muy buenos para todo lo que tiene que ver la educación en la provincia de Buenos Aires. Está bien, va a venir muy ligado, muy de la mano de los cambios que van a hacer a nivel nacional. Es verdad también. Pero ahora no estamos hablando de la carta a nivel nacional, sino de la carta provincial. El Urano, de la, la asunción de él, que son las innovaciones, está en Tauro, ¿sí? Está en la casa 3, que es la casa de las comunicaciones, también de, las, de la enseñanza. En astrología política lo vemos como la casa de las enseñanzas. Bueno, hay innovación con respecto a eso. Y está dentro de la casa 6 de él. Esta casa 3 está dentro de la casa 6. El servicio. Él al servicio de la enseñanza. ¿sí? Nos podemos quedar más que tranquilos que los próximos cuatro años son de una muy buena y excelente relación entre Axel Kicillof y los docentes y también de cambios significativos para la enseñanza cambios muy buenos y muy importantes para todos los que fuimos de la escuela pública y para los que actualmente son de la escuela pública eh, yo estudié siempre en la escuela pública Primaria, secundaria, y lo que hice de universidad, también lo hice en universidad pública. Eh, bueno, me preguntaban eso. Me preguntaban eh, sobre cómo, cómo iba a resolver el tema de lo económico yo no sé cómo lo va a resolver, la verdad yo no soy economista, yo lo que sí puedo decir lo mismo que dije ayer, él los va a resolver, la casa 2 de él tiene a Júpiter en Capricornio de Asunción dentro, ¿Sí? la casa 2 es el yo tengo, él tiene con qué resolver cualquier cuestión económica que se presente. ¿Sí? No, por, eh, tiene las herramientas para solucionarlo. Todo lo que tiene que ver con la deuda, todo lo que tiene que ver. Bien. Eh, ¿Cómo va a ser su relación? Me preguntaban con el tema del campo. Yo no voy a decir exclusivamente con respecto al tema del campo, voy a decir con respecto a eh, toda la sociedad de los más poderosos económicamente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando yo me pongo a ver esto, en la carta de Asunción, lo que yo veo es que la casa 7, que sería la casa de los socios, o sea, en, en la carta de Asunción de, de él, el gobierno se vería acá, en la casa 1. ¿Sí? Y los demás, o sea, todo eh, toda la gente que habita la provincia de Buenos Aires, ¿sí? se vería acá en la casa 7 de Asunción, o sea, siempre son casas enfrentadas, es el yo soy y esto el ellos son. Entonces, esto en la casa 7 serían los socios naturales de esta Asunción, que son los que eligieron en ese momento los que votaron en ese momento entre ellos está por supuesto eh, toda la sociedad económicamente más poderosa de eh, la provincia de Buenos Aires bueno, esta casa 7 está en Lego ¿qué quiere decir? que todos ellos van a ser eh, van a ser clave para solucionar los temas de la provincia de Buenos Aires. A Leo lo rige el sol. Y el sol de esta revolución solar está en Sagitario. ¿sí? El ascendente de esta asunción, de este gobierno, o sea, el yo soy de este gobierno, está en Acuario. En el último grado de Acuario, pero está en Acuario. Lo mismo pasa con la casa 7, en el último grado de Leo, pero está en Leo. Y el sol está en Sagitario. Sagitario, Leo, Acuario son signos que se complementan perfectamente bien. El sol, como regente de esta casa 7, lo que hace es que esta, toda esta gente... Siempre va a haber alguno que patalee, por supuesto. Por supuesto que va a haber algún que otro tractorazo que van a querer hacer, por supuesto. Que siempre va a haber... Nada, los hay, siempre. Eso de la grieta es, eh, eh, No es la grieta es simplemente que o defendés a la gran mayoría de la gente o defendés al poder eh, económico. No hay otra. Entonces acá no es una cuestión de grieta. Ellos están defendiendo intereses económicos que son sumamente eh, egoístas Sí, porque es acumulación de dinero por la acumulación misma ¿sí? eh, y, y nosotros estamos defendiendo el poquito de dinero que tenemos para administrarnos y pagar la luz, el gas, los que todavía podemos pagar la luz, el gas y, y los servicios porque hay hermanos nuestros que la están pasando muy mal, mucho peor que nosotros. Entonces, que siempre va a haber intereses, que siempre va a haber eh, gente que no quiera ceder, nada lo va a ver. Pero dentro de eso, dentro de, de el capital concentrado, va a encontrar muchos aliados que lo van a ayudar a sacar adelante a la provincia de Buenos Aires, en beneficio de los que menos tienen. Va a, a lograr eso que él tanto desea. ¿Cuándo? Me decían, ¿cuándo lo va a lograr? Lo va a lograr. Y no va a llevar un mes, no va a llevar dos meses, no va a llevar tres meses, pero lo va a lograr dentro de estos cuatro primeros años de gobierno en la provincia de Buenos Aires va a lograr verdaderamente un cambio de mentalidad eh, otra de las preguntas que me hacían que me parece muy importante hacer hincapié recalcar sobre este sobre este tema es eh, ¿Qué va a pasar con la seguridad? O sea, son todos temas, lo económico, las tarifas, la seguridad, todos temas... Bueno, sabemos que el tema de la seguridad es muy sensible eh, para, para hablarlo así livianamente. Yo lo que puedo decir es que él y su equipo de trabajo tienen muy claro hacia dónde van y lo que van a hacer con cada uno de los temas. Yo, lamentablemente, no tengo la hora de nacimiento de Sergio Berni, pero es una persona que respeto muchísimo eh, y, y que estoy de acuerdo en, en todo lo que él... Eh, dice ¿sí? para hacer a, respecto a las medidas de seguridad eh, y creo que es un innovador creo que viene con ideas muy buenas para, eh, para eso eh, para que verdaderamente podamos sentirnos seguros en la provincia de Buenos Aires y yo acá quiero hacer una, eh, una aclaración respecto a a esto eh, yo les voy a decir María Eugenia Vidal la anterior gobernadora se había aislado en, en una base militar Axel Kisilov anda en bicicleta con su hijo por la ciudad de La Plata. Y, y cuando me dicen, el otro día me dijeron, ah, claro, porque ella se tiraba contra las mafias, no sé qué, y entonces tenía que sentirse segura. Mentira, mentira. Si vos te tirás contra las mafias, las mafias te van a ir a buscar y te van a encontrar... ...así estés adentro de un cuartel militar. Ella lo que le tenía miedo era al pueblo. Porque sabía que estaba, todas las medidas que estaba tomando eran en contra del pueblo. Axel Kisilov sabe que quien lo defiende a él es el pueblo. Por eso puede salir andar en bicicleta libremente por las calles de La Plata con su hijo. Y eso no son cosas armadas como se armaban en el anterior gobierno cuando los veíamos hacer el ridículo andando en colectivos, ¿sí? Eso son cosas que están pasando. Yo me siento... Realmente mi, mi situación económica no es una situación buena en este momento. Pero me siento tan esperanzado de este gobierno. Del gobierno nacional, por supuesto. Ya lo aclaré. Soy peronista, kirchnerista, cristinista. ¿sí? Entonces, cuando yo dije, Cristina es mi jefa, es porque yo confié plenamente en... Cristina Kirchner y que todo lo que ella hiciera iba a ser correcto y por eso yo a pesar de que eh, Alberto Fernández era una cuestión que no no me terminaba de cerrar porque se había ido de, de, de nuestro gobierno por la pelea por todo lo demás yo dice, si la jefa manda, él eh, tenemos que obedecer. Hola oh, Isa, qué lindo que estés conectada. Lo voy a subir también a. Eh, a YouTube, que vos me seguís en eh, YouTube. Eh, entonces. Es muy, muy, muy importante que tengamos en claro esto, ¿sí? que este gobierno, como dije en el video de ayer, vino para trabajar y sacar adelante a la Argentina. El anterior vino para saquear los recursos de todos nosotros. Ahora quiero hacer una aclaración más con respecto a la astrología ahora hablé de política ahora quiero hacer una aclaración más respecto a la astrología el medio cielo de la asunción ¿sí? de Axel Kisilov, donde está el ascendente de nacimiento de Axel Kisilov y donde está la luna, es, es donde se lee qué es lo que va a hacer o en qué es en lo que más va a brillar este gobierno de Axel Kisilov en la provincia de Buenos Aires. El medio cielo en escorpio está indicando porque escorpio es el planeta de las grandes transformaciones. A, a, perdón, el planeta, la constelación, el signo de las transformaciones. Porque a Escorpio lo rige Plutón. Y Plutón son las transformaciones más profundas. Vino a transformar el estado provincial. Y así lo va a hacer. Pero además está... En Sagitario, Sagitario es el centauro, es mitad hombre mitad caballo, quiere decir que dentro del centauro habita toda la, eh, toda la humanidad posible, ¿sí? la fuerza del caballo y el pensamiento del hombre. O sea, eh, es el equilibrio entre la fuerza y la razón. Es el equilibrio perfecto, es el equilibrio exacto entre ambas fuerzas. Eso qué nos está indicando al estar el ascendente de él en Sagitario dentro del medio cielo... ...que él viene a hacer una redistribución equitativa de las riquezas. Entonces, ¿van a seguir adelante con este tema y van a de, de cobrarle más impuestos a los que más tienen? Por supuesto que tienen que pagar más. Pero lo dijo Bill Gates, o sea, él mismo lo dijo a mí me tendrían que cobrar mucho más impuestos de lo que yo pago. Entonces, y Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo, imagínense lo que tendrá que pagar de impuestos. Entonces, los impuestos tienen que pagarse. Esa es plata. A ver, cuando salían que todos eran el campo... Eh, todos somos el campo todos no somos el campo el campo es un sector y el campo es un sector que produce el campo siempre históricamente en Argentina fue el que eh, más trabajadores en negro siempre tuvo y tener trabajadores en negro es que vos no tengas obra social que vos eh, que no te hagan los aportes para jubilarte, que, que después tenga que venir el Estado a, a hacer eh, estas políticas de, eh, de saneamiento porque no te hicieron los aportes con todos los años que vos trabajaste. Entonces, además de eso, por ley, le habían sacado todas las retenciones entonces ya no pagaban nada de impuestos eh, era todo ganancia para ellos pero cuando se inundan los campos ¿saben entre quiénes le aportamos porque la cosecha fue mala con los impuestos de todos nosotros de los que después no nos quieren dar ellos de sus impuestos porque no van a pagar impuestos para mantener vagos, no mantienen vagos no existe la persona vaga no hay vagos hay gente que no tiene trabajo y que le encantaría tener trabajo pero además nada o sea eh, tienen que pagar impuestos e impuestos caros. ¿Para qué? Para que haya una mejor redistribución de la ganancia. Bueno, todo eso lo viene a hacer Axel Kicillof. ¿Lo va a hacer? Sí, lo va a hacer. Según la carta de Asunción, según su propia carta natal, lo va a lograr. Va a ser el mejor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires de toda la historia de la provincia de Buenos Aires eh, el Quirón que yo siempre digo en los cursos de astrología que doy por Youtube eh, que Isa es una de mis alumnas eh, sigo atenta aprendiendo, <ríe> dice, qué linda eh, el, el Quirón que es el estado de conciencia de sanación, ¿sí? eh, está en Aries, el Quirón de Asunción, al igual que su Quirón de Nacimiento. ¿sí? Eh, y, y en Aries, él tiene la Casa 6 hay un estado de conciencia de sanación pero además en la carta de Asunción está en la casa del dinero este quirón y el quirón del o sea viene para que haya un cambio muy profundo de conciencia y con eso sanar lo que está enfermo bueno eh, gracias por acompañarme en esta segunda parte este vídeo eh, en un rato lo van a tener también en mi canal de youtube ahí tienen abajo para que se suscriban eh, le den like si les gusta el video y también eh, les pido que eh, que nada, que compartan o le den me gusta o no eh, en, en Facebook. Eh, yo esto de Facebook recién ahora me estoy metiendo un poquito más. Eh, así que de a poco voy a ir aprendiendo a hacer estas transmisiones en vivo un poquito mejor. Bueno, gracias por acompañarme. Y nos volvemos a encontrar eh, en cualquier otro momento. Chao.